Lo conseguimos en Barcelona 92 Tuvimos éxito donde otros fracasarían Varias veces Ahora el deporte de verdad llega a la Vila Este año la Vila Olímpica O sea, no la vila olímpica La vila universitaria Pero olímpica